me las hacemos a las bienvenidas a otro videito más aquí a su canal, Ani Guerrero chicas, el día de hoy les traigo la decoración de la cocina, estuve comprando algunas cositas en Shein otras cositas en nine y otras en Duna Tree para hacer la decoración, en Rose también adquirí algunas piecitas, así que pues espero les gusten estas ideas así que espero les gusten estas ideas y pues no te vayas y acompáñanos a ver este videito de decoración de otoño